Hola, bienvenidos a este video González, ahora sí aquí estamos, vamos a darle con todo a la sesión de preguntas y respuestas, el día de hoy es un día nublado, un poco fresco estamos en agosto, los días de calor se han terminado, así que vamos a empezar con la primer pregunta la pregunta de Alan en el video de cómo conseguir trabajo aquí en Canadá en dos días en ese video explico todo mi proceso de cómo fue que se consiguió ese, ese trabajo profesional al haber llegado aquí en Canadá en tan solo, bueno, inclusive dos días me tardé en encontrarlo. Este, básicamente, pues en, en, en, ese, en ese video comento, se comenta la opción de que pues, puedes venir a buscar trabajo aquí a Canadá ...sin necesidad de tener un trabajo, un permiso de trabajo, una visa de estudiante. Tú puedes venir como turista y puedes tocar puertas. O sea, eso es válido, eso no está este, censurado por la ley. Pero pues puedes venir. Y él hace esta pregunta, aquí. Él nos pregunta eh, de qué oficio o de qué, en qué área eh, él puede venir a conseguirse un trabajo en calidad de turista. Ah, yo la respuesta que le tendría es que pues cualquier opción es buena lo ideal es que siempre y cuando el empleador sepa tu condición que estás en calidad de turista y que él quiere tu perfil pues estarías en un proceso para que él te tramite el LMIa ese proceso del LMIa al final del día tú te vas a tener que regresar a tu país y no vas a estar trabajando de manera legal te vas a tener que regresar algunos meses en tu, en tu país y se va a llevar el proceso de manera legal como todos los otros el otro, y es algo que sucede es algo que pasa es que muchos turistas se vienen a trabajar no somos la idea de fomentar cosas ilegales pero sin embargo es algo que sucede y es algo que ves en el día a día. Riesgos son muchos, pero ventajas también son grandes. Una de esas ventajas es que empiezas a ganar en dólares. Y eh, pues el pago de la hora es bastante, bastante, eh, bastante alto comparado con lo que trabajamos en nuestros países de Latinoamérica. Así que, ¿de qué sería trabajar? La verdad es que de todo. Y bueno amigos, ahorita ya va a llegar el camión de la basura a recoger vamos aquí. Oh, de los primeros perritos que ladran aquí en Canadá vamos a ver cómo es que llega el camión de la basura a recoger el, este, los botes de basura hay algunos carros, algunos eh, que tienen como un proceso automático entonces aquí se los voy a dejar un poquito para que vean cómo es que está recogiendo y ahí está, ya pasó el camión de basura como lo están viendo y se puede ver aquí atrás el camión de la basura básicamente pues pasa de manera muy rápida el carro tiene una especie de palanca que hace sin necesidad de que se baje el conductor, pues te simplemente agarra el bote de basura y en automático lo echa al camión, pero es una manera muy práctica, muy rápida, no se escucha la campana como en muchos países de Latinoamérica, al menos en México, entonces es algo bastante rápido, este carro no era basura orgánica, era basura normal, pues general, eh, la basura general, y bueno, hay algunos que también pasan... Eh, como es la orgánica, entre otros ¿no? regresando a qué trabajo podrías conseguir <coughs> ya sea como tema de turista pues hay bastantes desafortunadamente es algo que no está este, controlado, no se puede tener control de todo pero hemos visto opciones como este tema de al tema de la construcción de carpintería, de limpieza um, algunos otros se ven por ejemplo con el tema de, de agrícola algunas veces te toca recoger las cherries o te, te toca recoger varios este, pues varios productos ¿no? dentro del tema de este, en, en el tema de la agrícola um, y así es como podrías encontrar. La verdad es que eh, no es algo que digamos no lo hagas pero es algo que sucede y oportunidades para todos pues, siempre va a haber. ¿no? Entonces simplemente cuídate, cuídate mucho, échale muchas ganas y superate final del día, ese esfuerzo que haces de venir a tocar puertas es algo que lo haces por el bienestar y por tener algo mejor, así que a echarle muchas ganas. La siguiente pregunta es de Ale en este caso aquí nos hace su pregunta él en nuestro video de tips para llegar a Canadá, en el cual hablamos de una de las 10 recomendaciones que más nosotros notamos, este, que son importantes y relevantes saber al momento de llegar a Canadá nos pregunta al respecto de dónde se consigue el historial de manejo. Nosotros te podemos hablar del de historial de manejo con respecto a México. Este se pide en CETRAVI, que es la Secretaría de transporte y Vialidad. Y pues bueno, ahí es donde sacas el historial de manejo. Ese historial de manejo cabe mencionar que eh, hay muchas personas que lo han solicitado para hacer valer su experiencia aquí en Canadá. ¿Cuál es la situación cuando llegas aquí? ¿Cómo es que puedes obtener tu licencia de manejo? Cuando llegas, pues obviamente, eh, la, al menos, por ejemplo, llamemos el tema de México, el, eh, la licencia de conducir no es automáticamente, eh, pues no tiene una transferencia como es con las licencias de Estados Unidos. Si tú tienes una licencia de conducir de Estados Unidos, Solamente presentas el examen teórico y en automático ya tienes el tema de tu licencia Jivul. Le pasó a un compañero de trabajo. Él es de la India, pero estuvo estudiando en Estados Unidos. Y al momento de que vino acá, solamente presentó el teórico y le dieron en automático su licencia Jivul. Sin necesidad de hacer el test test. Eh, con el tema de México no es lo mismo. Si nosotros presentamos eh, la licencia, el examen teórico, lo que nosotros vamos a tener que hacer son dos cosas. Entregar nuestra licencia de México o bueno, del de, de otro país o entregar un historial de, de manejo. Algunos entregan los dos, algunos entregan solamente uno. Eh, esto lo que te va a permitir es que una vez que tú presentes tu examen de conducción te van a entregar la g full sucede primero examen teórico lo pasas entregas tus papeles presentas el road test y te entregan la g full cuál sería el otro camino supongamos que tú no tienes licencia de tu país y solamente vienes a hacer el examen teórico lo que tienes que hacer es que una vez que presentas el teórico tienes que pasar por dos licencias una que se llama eh, learner driver y la otra que se llama New Driver, y después de ese llegas a la G-Full. Eh, aproximadamente tienes que esperar hasta un poco más de dos años para poder conseguir la G-Full. La desventaja del Learner Driver es que no puedes manejar solo, tienes que ir con un acompañante. El New Driver ya puede manejar solo, pero con ciertas condiciones. Y el G-Full pues, ya puede manejar. Mis comentarios al respecto serían que que pues sí puede sacar el historial de manejo directamente en la CETRAVI eh, nosotros la manera en que le hicimos es que entregamos nuestra licencia de conducir no hubo necesidad de traducirla en esta licencia menciona eh, dentro de la tarjeta la antigüedad y esa es equivalente como un historial de manejo eh, no nos solicitaron si habíamos tenido infracciones esa no las hicieron válida, no hubo necesidad de traducirla, directamente se entregó en el ICBC. El ICBC es justamente el ente que se encarga aquí de todo el tema eh, pues, de conducción, de transporte y de vialidad, seguros también. Algunos dicen que el ICBC es una especie de monopolio porque pues, tiene control de toda la parte pues, legal y la parte de los seguros, pero es como es el ICBC. Y bueno, ya cuando eh, tienes tu examen, entregas, en este caso nosotros entregamos nuestra licencia. Bueno, en este caso entregué yo mi licencia. Y pues bueno, una de las características es que te dan una hoja amarilla. Esa hoja amarilla es válida con respecto a, a que puedes manejar. Um, ahora, agregar, cuando tú llegas como, como new comer Tienes hasta seis meses para manejar con tu licencia de México. Eh, si eres estudiante, tienes, mientras seas estudiante puedes estar manejando. Um, cuando puedes comprar un carro, inclusive con tu licencia de manejo, eh, puedes comprar con tu licencia de manejo internacional, pero el seguro te sale caro. Te sale aproximadamente en 600 dólares al mes. Algunas veces inclusive sale más caro que estar pagando la propia mensualidad del carro. Eh, puedes comprar carros, eh, ya sea nuevos o viejitos, la verdad, eh, cualquiera de las dos opciones, dependiendo de la economía, dependiendo de lo que andes buscando. Eh, de, de, ventajas del carro usado, pues es que es, pues ya saben, ¿no? es, es económico y algunos son muy buenas ofertas. Eh, tengo una compañera de trabajo que consiguió un carro por ahí de los 10 mil dólares, este, no, corrección, de los $4,000, eh, ella lo compró en Kelowna, viajó de aquí de la parte de Pornavi, Vancouver, y se fue hasta Kelowna y compró un carro este, en $4,000, era 2012, con kilometraje de eh, 83 kilómetros, entonces muy poco usado, muy poco, este, muy casi nada dañado, fue una gran oferta, este, pero pues por el otro lado, por ejemplo, nosotros eh, tuvimos la oportunidad de sacar el carro de la agencia. Eh, pues, pues ventajas es que es un carro completamente nuevo. Tú lo vas a estar estrenando desde, desde cero. Y pues bueno, la verdad es que mientras tengas tu permiso de trabajo, tu licencia de conducir lo más pronto posible, te va a ayudar a este, sacar o tener mensualidades más bajas con respecto al seguro, ya que no puedes evitarlo. Es como el tema de hasta cierto punto cuando llegas aquí a Newcomer, no tienes MSP, requieres tener un seguro que por si sí te llega a pasar algo, en teoría es necesario, es un must que debes de tener, pero ah, pues la realidad es que puede pasar que no lo tengas y no tienes accidente y pues bendito seas, ¿no? Pero ¿qué sucede si tienes un accidente y no andas asegurado tanto en la parte de, este, personal como en la parte de el, del carro? Muy recomendado tener los seguros te arriesgas si no los tienes eh, y bueno la hoja amarilla que te dan esa hoja amarilla simula que puedes tener una licencia te, te, te disminuye y si por ejemplo estabas comprando un carro con 600 dólares con, eh, estabas pagando un seguro con una licencia internacional que es muy caro este eh, pasas de la licencia internacional un seguro de licencia internacional de $600 y ya que tienes tu hoja amarilla aproximadamente pagas unos $180 dólares y ya después de eso eh, puedes, eh, te, se, te, se te baja más ya que tienes la g -full. bueno, hay opciones por ejemplo Richie eh, me parece que lo sacó uh, ya lo habíamos visto nosotros en Mexicanos en Canadá en el grupo de Facebook y, y hace poco salió en unos videos de Yo Soy Rafa donde comentaba que un newcomer bien bien colocado puede sacarse un carro con 180 dólares eh, así de entrada entonces esa es una buena opción nosotros no la aplicamos de esa manera y bueno es bueno que lo sepan y bueno todo eso salió por el tema de dónde sacar los este el historial de manejo espero que también estos datos les sean bastante útiles la siguiente pregunta es de mac <coughs> Mac nos pregunta en el video que compartimos cuando llegamos a Thompson Rivers University y explicamos cómo era la True Residence, eh, pues nos pregunta oye mira yo estoy a punto de acabar mi bachillerato y quiero ir a estudiar a Canadá, ¿cómo es que podría irme a estudiar sin que la, el tema económico fuese un impedimento? Eh, la respuesta es sincera, es que, eh, pues la verdad, si tú quieres migrar o quieres venir a un país, en este caso como Canadá, la verdad sí tienes que tener un poco de dinero. Al menos, y empezamos con el hecho de, por ejemplo, el boleto del avión. Puedes encontrar boletos de avión muy económicos, lo más económico que nosotros llegamos a encontrar. En su momento fue de mil pesos mexicanos, ida y vuelta cuando nosotros venimos de de, este, de, turis, de turistas eso fue por ahí de mayo del 2019 eh, pero hay a veces en donde hemos encontrado boletos por ejemplo cuando venimos nos costó 10 mil pesos por persona solamente venida eh, fue en julio del 2000 venimos en mayo del 2018 y venimos como ya pues, eh, con permisos en junio julio del 2019. Es complicado, la verdad. Eh, al menos debes de tener el dinero para poder comprar el boleto del avión. Más aparte de tus gastos que vas a tener aquí, yo le estimaría que fácil y como mínimo, bajo todas las circunstancias, quizás unos serían como mil dólares canadienses, como entre mil a dos mil dólares canadienses, lo más económico que vas a tener que hacer para poderte venir o sea llámese de que por ejemplo si te vienes como calidad de turista en lo que encuentras un trabajo si es que procedes y decides de esa manera si vienes con permiso de trabajo, estudiante internacional en lo que este, también empiezas a trabajar eh, y si no trabajas pues al final del día necesitas tener tu bonche de dinero y bueno, eh, si necesitas tener un poco de dinero para que se amortigüe un poco tus gastos, porque al final del día vas a tener que estar pagando cuatrimestres. Para que se eligere uno de esos es la opción de buscar becas. La opción de becas no es para todos. La verdad es que muchos queremos venirnos con poco dinero. O sea, queremos, estamos buscando la comunidad, comodidad de un país de calidad de primer mundo, con muchos beneficios sociales. Pero para poder tener esos beneficios sociales si sí tenemos que hacer un esfuerzo no no es así como de la nada y pues bueno en este caso la opción de las becas no aplica para todos pero pero lo puedes intentar la verdad hay muchas becas hay posibilidades de becas solamente es tocar puertas ser paciente tienes que ser muy paciente porque no va a ser algo que vas a encontrar de la noche a la mañana eh, ejemplo, en Thompson Rivers University existe la beca de Jorge Campos, existe la beca para personas de, si no me recuerdo son de Cuba, hay muchas, eh, muchas opciones, las características generales que observamos es que deben tener un alto desempeño, entonces nosotros no manejamos esa información de becas, si sí es tema de que te metas a las escuelas y preguntes directamente con ellos para que puedas tener la opción de tenemos la pregunta de Silvia en nuestro video de rentas en Vancouver eh, en ese video hablamos un poco de cómo encontrar eh, habitaciones, eh, rentas aquí en Vancouver um, y ella nos pregunta ¿por qué no se quedaron en vivir en Kamloops? Um, como ustedes saben Kamloops es un, una ciudad, es un pueblo es eh, un distrito, es, un, es, un, es una locación más pequeña que Greater Vancouver. Mi esposa llegó a estudiar a Kamloops y yo me quedé en Burnaby porque había, gracias a Dios, encontré trabajo de mi profesión y pues eh, decidimos hacer ese esfuerzo, que los esfuerzos al momento de migrar, ah, oh, sí, son tan fuertes, eh, hay tantos casos, tantas personas que han hecho un esfuerzo tremendo para poder migrar. La verdad, mis respetos, como dice por ahí Leonardo Hernández. Eh, hay que tener mucho ímpetu al querer migrar a un país la verdad si sí requieres mucho esfuerzo, requieres tener muchas ganas de querer cambiar de eh, locación y ese ímpetu se ve reflejado quiere también participar en el video el tema de que ella viviera allá en Kamloops y viviera acá pues nos hacía que estuviéramos viéndonos cada 8 o cada 15 días la distancia entre Burnaby, Greater Vancouver hacia Kamloops en autobús son aproximadamente 5 horas más menos más el tema de los taxis y todo eso quizás hasta tentativamente 5 horas y media quizás hasta 6 no era una opción que ella viniera a diario definitivamente no se estuviera haciendo al menos unas 8 horas de transporte agregarle que los camiones no siempre salen y nos veíamos cada ocho días, el costo del camión era aproximadamente de unos 60 dólares, ida más otros 60, 120, en su momento un taxi, eh, bah, se hacía un gasto ya, digamos, si nos veíamos cada ocho días de 400 dólares al mes, poco más, casi 500. En fin, es un esfuerzo bastante grande. Eh, pero, ¿por qué no nos decidimos quedar en Kamloops? Pues una opción definitivamente era porque yo ya tenía el trabajo aquí en Bornaby, Ya no había necesidad de ir a buscar allá. Teníamos ya una muy buena oportunidad aquí. Tenemos una buena oportunidad aquí. Y hay que seguirle exprimiendo y darle todo lo máximo posible, ¿no? La otra es porque eh, consideramos que eh, hay más opciones mmm, de entretenimiento aquí. Uh, la zona es más verde aquí en Greater Vancouver, sin embargo lo que nos gusta de Kamloops es que las casas son más económicas Y eso de económico es hasta cierto punto relativo, porque puedes encontrarte casas aquí en Bornaby Tenemos unos amigos que están pagando $1,350 por dos habitaciones en Bornaby, en muy buena locación pues es algo bastante bien, bastante, bastante este económico y muy buena oportunidad, vamos a cruzarnos la calle entonces Kamloops hasta cierto punto puedes encontrar cosas más económicas eh, hay más transporte en la parte de Burnaby de Gator Vancouver pues eh, vemos que es más verde sin embargo lo que nos, como les decimos ¿no? lo que nos gusta de Kamloops es que es este, más económico en ese sentido, unos desde 100 dólares hasta 400, 500 dólares. Es dependiendo las oportunidades que tengas, la temporada. Y bueno, no se diga de las casas, no si te quieres de pronto comprar una casa ya te podrías encontrar algo desde los 200 mil dólares. Y aquí, en Greater Vancouver, dependiendo la zona, lo más barato creo que es como 400 mil tengo un compañero de trabajo que consiguió una oferta, de un, una casa en Surrey, que es uno de los barrios que no tiene muy buena reputación. <coughs> Le costó por ahí de 350. Es, un, es una casa. ¿Cuáles son los diferentes tipos de casa que hay aquí? Es el Town, town House, que es una casa que es hasta, hasta a lo alto, son pisos. Una casa completa que tiene hasta su jardín y está el departamento y pues bueno, eh, la razón por la cual no nos eh, quedamos a vivir en Kamloops yo creo que la primera sería porque ya teníamos una oferta de trabajo en mi profesión aquí en Bornaby. aquí en Bornabe. Fue más que nada la, la razón. De momento ha sido todo por esta sesión de preguntas y respuestas, um, hay preguntas todavía que están pendientes, eh, si a ustedes, si ustedes ya recibieron una confirmación por parte de nosotros de que van a tener una respuesta en videos eh, futuros, ténganlo en cuenta. Vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Eh, la sesión de preguntas y respuestas pasa de ser oficialmente a los lunes a los miércoles. El día de hoy es jueves, pero por temas del de Driver Tow, del Driver Exam, hace poco presenté el examen, el primer examen de manejo. Eh, lo reprobé. Desafortunadamente lo reprobé. Este, después de todo el examen completito, a solamente un minuto, a unas tres cuadras de haber llegado al Driver Test Exam, bueno, al, al ICBC, hice una maniobra equívoca. Ya les contaré más al respecto. Y pues tengo que prepararme otra vez para mi segundo examen. Les estaré compartiendo los tips. Eh, para que no lo reprueben <risa> no, que la re y bueno de momento sería todo amigos esperamos que estas, esta sesión, este video les haya sido de utilidad eh, estaremos respondiendo sus preguntas así que si tienen alguna pregunta con respecto al índole de Canadá, con gusto se las estaremos respondiendo, buscando de una manera pues objetiva y sin eh, eh, pretender tanto que es fácil, ¿no? Eh, vamos a buscar está, estamos buscando la idea que sea objetivo, que sea sincero, una plática de, pues, de amigos una plática de uno a uno de frente y pues de momento sería todo amigos, cuídense mucho stay safe aquí en Canadá estamos llegando a la tercera ola, a partir de ayer 25 de agosto se hace nuevamente oficial el tema de uso de mascarillas en todos los lugares públicos, así que pues nada, hay que estar muy al pendientes, hay que estar muy este, alertas con este, esta vacuna aunque se tenga, con esta pandemia, que aunque se tengan las vacunas pues cuidarnos a nosotros y a las otras personas si les ha gustado este video denle like, un comentario, una pregunta este, eh, si no están suscritos, suscríbanse para estar al pendiente de los videos y de momento sería todo amigos make it real, make it happen bye bye